Nos hacíamos eco de una denuncia que nos hacían la gente de la organización Almanza, ¿verdad? Producto de una sí, producto de la situación con, una, está, con un club eh, nocturno. Exactamente. Y, y en el, el pasado miércoles, pues, nuestra queridísima amiga, eh, claro. la secretaria de la, de la Junta de Vecinos de esta zona, pues, nos envió una carta y nosotros, pues, queremos darle lectura, ¿verdad?, a la carta que nos hace llegar eh, la, la Junta de Vecinos de la Urbanización Almanzar. Dice Junta de Vecinos de la Urbanización Almanzar, la realidad con que vive la urbanización Almanzar. Cortésmente nos dirigimos a usted con el propósito de informar adecuadamente a la sociedad franco-macorizana la realidad tal y como es la discoteca Avalon y la urbanización Almanza. Dejamos bien claro que somos nosotros los moradores de la Almanzar, los más perjudicados con el funcionamiento de dicha discoteca y que conste que la música no nos molesta y nunca ha sido motivo de quejas. En cambio, lo que, lo que sí nos afecta son las personas que salen de ahí a diferentes horas de la madrugadas y que exhiben con frecuencia un comportamiento imprudente e irresponsable, tales como manejar a toda velocidad y con música a todo volumen, que en ocasiones hacen disparos de las armas. Disparos al aire sin medir consecuencias de los vehículos en marcha. Tiran botellas vacías de cerveza al pavimento y en los solares baldíos. Personas discutiendo a las altas horas de la madrugada y en ocasiones frente a las casas. Cuando los negocios cierran en el centro de la ciudad, la opción es esta disco, ya que tiene la exclusividad de amanecer, por lo que aumenta el flujo de vehículos a esas horas. Esta urbanización la ha, se ha cualquierizado y está en la realidad, y esta es la realidad que se vive en la urbanización Almanza, donde poco a poco se nos ha ido robando la tranquilidad y la paz. La pregunta es, ¿quiénes son los llamados a ponerle un alto y dar respuesta a esta situación, ya que el principal problema es que cuando salen de la disco tienden a perder la compostura. Los residentes de esta organización nos asiste el derecho de dar a conocer nuestra realidad para así evitar malos entendidos y mensajes distorsionados. Es nuestro deber defender y velar por nuestra tranquilidad, la cual, no, la cual no tiene precio. Sin otro particular, se despide la directiva de la Junta de Vecinos del Almanzar, Celia Mora, presidenta interina, Elena García, secretaria, y Clara Peña, quejas y conflicto. Esa es la carta que nos envía la, la Junta de Vecinos de la Unación Almanzar haciendo esa aclaración. Que cabe resaltar, Víctor, que justamente hoy, hace una semana, que... Esta misma Junta de Vecinos presentó esta denuncia ante el Ministerio Público de la provincia de Duarte. Es decir, que hay una querella formal interpuesta por esta Junta de Vecinos contra esta discoteca en la Fiscalía y que todavía las autoridades no han tomado cartas en el asunto. La discoteca estuvo cerrada por quizá dos días, volvieron y abrieron, y el pasado lunes comentábamos de un tiroteo que hubo en la madrugada del domingo en esas inmediaciones. Entonces, esta discoteca tiene la exclusividad de que por encontrarse dentro de un hotel, eh, tiene el privilegio de amanecer y le permiten amanecer. Y yo no entiendo cómo sí, es fíjate, que siguen en esta situación, sí, Víctor, fíjate, cuando está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. Es que hay, hay una situación que en esa carta lo externan bastante claro, la Junta de Vecinos de, de este sector, donde dice que la música de la discoteca no le moleste ni le ha molestado nunca y, y, y hace la aclaración qué es lo que le molesta entonces yo entiendo claro. que ya eso como que lleva a otra a otros organismos a otras instituciones a otras autoridades velar por la tranquilidad de ese sector entonces eh, si son los los, los los que van a visitar la discoteca que salen a altas horas de la noche, entonces yo entiendo que hay que poner una mayor vigilancia en la zona en la para zona, evitar claro. que los desaprensivos que salen, bueno, ya usted se debe imaginar cómo el que va a una discoteca y sale a las 3 de la mañana, a las 4, a las 6 de la mañana en las condiciones que sale Entonces yo creo que hay que realmente ponerle coste a esta situación y es que se, se coloque mayor vigilancia para evitar esos tiroteos, el, el, el que salgan... La basura, las basuras, las botellas y esas cosas, Así porque que el tema está, es ese con... con con la Junta de Vecinos su gran molestia es esa y no sé qué esperan las autoridades que quizás pues pase una tragedia con esos disparos al aire que realizan esas personas. Esto, esto malos entendidos es interesante aclararlo porque eso puede traer, eh, trae como extrapolar la, la, eh, la, eh, la situación y decir que hay personas que estén predispuestas. No, eso no es la intención. La intención de la Junta de Vecinos y de nuestra como medio es tratar de que las cosas vuelvan a la tranquilidad y que se consiga la paz de este, de este sector que tiene todo el derecho a vivir en paz. Así Emanuel, es. Emanuel, eh, está con nosotros nuestro compañero Ariel Núñez, quien en tan solo cinco minutos pues, tiene ese compromiso de hacer ese recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Así que una pausa brevísima, ¿verdad? Y ya regresamos con.